Va a ser mi primer medio fondo con mi papá, con Lili, que es mi mamá de la bici, que básicamente ellos dos han estado en todo mi proceso. Tengo muchas expectativas, solamente quiero terminarlo, quiero terminarlo bien. Creo que me fue muy bien, me sentí súper fuerte, creo que pude probarme a mí misma porque me pareció que estaba muy duro, pero me sentí lo suficientemente fuerte como para hacerlo.